Gaby Bustos. ¿No saben lo que es este arroz que ha hecho Gaby? Uh -huh. Con una receta que le costó un poquito armar la receta eh, Entrar en una estructura, pero con muy poquitos ingredientes, Gaby Bustos sí. Mirá, déjalo ahí abierto. Bueno. Va a venir la grúa acá. Ariel Beandolillo se va a meter adentro. Dice este arroz con pollo. Y ay, que lo dije mal al apellido. Yo, bueno, te perdón, Ari. Mira, ¿crees que lo levante un sí, toque? Mira esto. Director, ¿por qué le dicen tan triste? Sí. ¿Qué está Lo Se fue, no te vadas. Se enojó, pero que son parecidos, pero yo no fui la que te lo puso. Hay que, hay que buscar el responsable. ¿eh? ¡Marcha! Hoy es el día de la tele, David Sí, y estás acá No sabía ¿Viste Me esperé. recién Viste Bueno, este arroz con pollo ya está Sí, listo Ahora lo dejamos reposar Y en unos cinco minutos por ahí pueden Creo que estaría listo, ¿no? Pueden hacerlo con este pollo con pechuguita Con la pechuguita cortada en laminitas Que también queda muy bueno Con bueno, lo que quieran sí. Bueno, me quieran. Hay una. Ahí en tus redes sociales, no sé si Fer las puede volver a compartir cuando pueda. Tu cuenta de Instagram lo va a pensar y le cuesta un montón pensar ah, bueno. así. que se va a demorar un poco. Eh, compartiste una serie. Sí. Que está muy buena. Yo sé que no juegues recomendados, pero es esta serie de más o menos de lo que vos venís a hacer, más o menos, y aportar con tu granito, que es un montón a muchas personas. Esto del tema de las constelaciones, la biodecodificación. Que la serie se llama Mi otra yo. Sí. Es maravillosa. Es maravillosa. ¿eh? Muestra. Tienes tantas miradas diferentes de todo, porque uh -huh. muestras hasta desde la doctora los síntomas, las enfermedades, los conflictos, las herencias, cómo todo, está, cómo todo repercute en este presente, esto, la historia del pasado está en el presente sí. y lo vamos a estar viviendo en todo, ¿no? Eh, con las recetas, con la vida, en el trabajo, en los vínculos, en todo vamos a estar viviendo esa historia pasada. Uh -huh. eh, herramientas y técnicas para poder trascender todo esto y cantidades. Esta serie me encanta porque creo que las constelaciones es lo que la gente más le teme. Sí. Muchos me dicen, tengo miedo, tengo miedo, lo vi, tengo miedo, no sé. Y el miedo es lo mismo que esto. Tengo miedo de agregarle algo que no está en la receta. Uh -huh. Pasa por el mismo lugar, es como animarnos. Total. El desafío, como siempre lo digo, es con esto que es la que me dice, no vas a poder, no sos capaz, tenés que hacerlo exactamente como dice en la receta, porque si no, va a salir algo mal. Entonces, con las constelaciones pasa lo mismo, tengo que ir al médico. Yo no digo que no, digo que nos tenemos que fusionar, Total. porque está la parte del cuerpo, de la medicina, como uh -huh. está la parte energética, somos energía, somos Total. eso que no vemos, y llegó el momento también de poder aceptarlo, ¿no? Total. Eh, y es tomar de todo un poco, porque no, no va a ser algo individual. Yo no digo que sean solo las constelaciones, tenemos cantidades de miradas, ...y es tan solo animarnos... ...ponernos en el rol de protagonistas ¿no? Sí. ...somos los protagonistas de nuestra vida... ...en el lugar, en el rol o en el papel que te toque... ...yo hacía en tu casa, con tus amigos, en el trabajo... ...en lo que sea, creérnosla ¿no? ...y no dejar que por ahí esas energías... ...de las que vos estabas hablando... ...entren adentro nuestro... ...no y si hay algo que me está trabando hoy en el presente... ...saber qué es... ...que solo yo puedo trascender eso... ...que si tengo miedo a hacer una nueva elección... No depende de que vos vengas y me digas a Cela, no, no, depende de mí. Es como hoy la responsabilidad es nuestra. No, no, ¿Notás, Gaby, que la gente está como más conectada con todo esto que estás diciendo, como Muchísimo. que está más receptiva y están más interesados en descubrir qué hay? Porque uno por ahí puede decir constelación, biodecodificación, bio la verdad que no creo mucho en eso y está bien, es aceptable, porque cada uno puede elegir y creer en sí. lo que quiere, pero estás notando que últimamente la gente se anima un poquito sí. más a conectarse ¿Con uno mismo? Muchísimo, ¿Sí? porque es como, vamos a un momento donde, ¿qué pasa? Yo digo que todas las emociones que nos muestra nuestro cuerpo, ya no se pueden tapar más. No. Es momento de comenzar a atender esas heridas. Estamos acostumbrados a solo atender lo que vemos. Y hay algo mucho más fuerte que hoy nos está llevando a tomar conciencia de otras cosas. Entonces, llegan muchos a consultas de que han hecho cantidades de estudios médicos... por que tienen muchos síntomas físicos sí. y, y todos todo los estudios salen bien, claro, claro y mirá. todos los estudios salen perfectos, entonces uh -huh. me dicen, no sé qué tengo, pero tengo, eh, no puedo comer, no puedo, bueno, ahí hay un, un conflicto emocional, uh -huh. o sea, es empezar a creer en esto que antes creía que no podía existir. ¿Tanto nos puede afectar lo que pasó en nuestras vidas, o sea, no en nuestras vidas, sino con, con nuestros familiares? Sí, ¿Sí? todo. No, nos afecta, a ver, nos afecta, nos invita a reconocerlo. Uh -huh. No importa que no sepamos, eh, justo me habían comentado, ¿no? Quiero saber los secretos de mi familia. Muchos secretos Uy. que no están para ser revelados. Y son muchas generaciones para atrás. Es tan solo eh, asentarlos, es, es tan solo como o sea, decir gracias. Gracias porque todo fue exactamente como tenía uh -huh. que ser. Es poder incluir ese excluido, es poder ver desde el amor. Es poder agradecer, como es en la serie, ¿no? ¿Estás dispuesto a agradecer sí. esa enfermedad? o este síntoma o esta uh -huh. situación que hoy estás viviendo, estás dispuesto, uh -huh. y muchas veces no. Uno quiere agradecer lo que. Bueno, yo puedo agradecer mi casa, puedo claro. agradecer mi. No, no, no. Agradecer esto que te está llevando hoy a moverte a otra cosa. Esas emociones que hoy se están sintiendo tanto. Total. Porque es muy, muy fuerte. Uh -huh. Todas las sensaciones que están habiendo. Y mientras que nosotros seguimos queriendo taparlas ahí, ¿no? Uh -huh. Estancarlas, voy a correr. ¿Esto? ¿Lo apagaste? Ah, sí, no, no lo apagué. Sí. Por eso. Eh, mientras que nosotros estamos. Decir, no sé. Espero que no se haya quemado No, no, no, está, ah, no, no perfecto, tabar. mira se le ilumina sale Bueno, mientras que queremos tapar eso Y tomamos, porque también, ¿no? Antes eran las pastillitas que ah, tomábamos bien. para poder tapar sí, Y hoy no. ni siquiera eso está funcionando Entonces no. me decía justo ayer Una clienta Estoy tomando cantidades de pastillas para dormir y no duermo mira. Entonces es bueno empezar a atender desde otro lugar uh -huh. Sí. pasa por ahí, o sea, empezar a ver que el no dormir te está llevando a una emoción, reconozco esta emoción, puede ser dolorosa, sí, pero ya no la tapo, permito que salga. Reconocernos, ¿no? De reconocer esto, sí. lo que nos pasa, agradecer, y lo decimos siempre, agradecer lo mínimo. Yo agradezco que estés acá, que hayas venido al programa, que nos hayas brindado esta exquisita receta, que la hayas compartido con nosotros, te agradezco a vos que estás del otro lado dedicando este tiempo y escuchándonos acá a nosotras, después a los chicos y elegirnos todos los días. Y se trata de eso. La vida es un juego. Tenemos que, que aprender a ponernos en el rol de protagonista y decir, este es mi juego y yo voy a elegir cómo jugarlo. Y es un poco la invitación que nos, ha, que nos hace Gaby gustos en sus redes sociales, con el libro que escribió hace sí. muy poquito, que yo lo leí. Así que si tienen la posibilidad Uy. de hacerlo, háganlo porque es muy interesante. Y gracias, un Madrina enorme. Cómica. con nosotros esta receta y por darnos esta clase maravillosa y por enseñarnos que la vida es mágica y que tenemos que aprender los hábitos no en uno ahí está y este arroz con pago que también lo va sí. a hacer chicos claro que sí <risa> tenemos allí los ingredientes que usaron las chicas para preparar esta riquísima receta que en un ratito vamos a estar probando arroz con pollo necesitas no, media cebolla no, medio pimiento arroz cantidad necesaria caldo de gallina pechuga o muslo de pollo Revuélvelo. bueno mira ahora lo vamos a revolver y ya está ¡Qué rico! Ya está, oh. riquísimo. Esto le podemos poner un poquito de limón, queso de rayar, lo no, que quieras. Lo que te animes a ponerle lo que quieras va a quedar muy rico.